trabajaban para grandes haciendas y era una cosa de injusticia social muy fuerte. Entonces, en el momento en que la revolución mexicana eh, sucedió, eh, se quitaron todos los latifundios de tierra y se volvió precisamente una paz. Y digo, no es perfecta, pero fue lo mejor. Fue mejor que tener grandes haciendas donde todo el mundo era pobre y solamente los ricos. Bueno, pues se ganaron algunas cosas como la libertad, los derechos a los ciudadanos. Eh, alguna de la repetición con más equidad en las tierras, sobre todo, en provincias, para los campesinos, y pues algunos derechos para las mujeres de buena manera. Y entonces, bueno, pues estos que, que siempre fueron considerados los grandes logros de la revolución, estos derechos para los sectores sociales populares, estas transformaciones significativas en el sistema de propiedad en el país, esta implementación de sistemas de seguridad social, que abarcaban a toda la sociedad mexicana o a gran parte de la sociedad mexicana con servicios no solamente de salud, hospitalarios, médicos, sino también eh, de carácter deportivo, cultural, han desaparecido porque ya no hay financiamiento por parte del Estado. Y entonces, pues parece que la revolución mexicana ha dejado de existir hoy en día, ha dejado de tener eh, una significación en la vida de la sociedad eh, las nuevas generaciones, como ustedes, nuestros alumnos. Lo que me viene a la mente es un efecto negativo, que es la creación del frío en el año pasado, en el diseño de los años. que el efecto más, más negativo, que es el, mundo, el más importante que ha tenido la revolución es negativo. Y ha sido la creación de un partido político que nos sigue gobernando hasta el 2017. Y eso creo que no puede ser positivo de la revolución. Toda la revolución sigue rodeando todavía a las personas de diferente manera. Ahora, mediante la intoxicación, en aquellos años, mediante la falta de información, ahora todo lo contrario. La abrumación de información se ha sentido equivocada, masiva y cercana. La revolución mexicana, a mi juicio, la importancia que, que puede radicar en cuanto a. El primer movimiento social sí significó un cambio en la estructura política y social de México. Sin embargo, esto no cae en una profundidad que llegue al beneficio, al bienestar de las mayorías, al bienestar de las personas. La Revolución Mexicana se presentó con esas grandes expectativas. Sin embargo, desde el aspecto eminentemente económico-social, la Revolución Mexicana vino a destruir ...a destruir el avance y el inicio del capitalismo que había tenido nuestro país con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz llegó la revolución industrial, llegó a nuestro país. Se tendieron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. trajo la luz eléctrica, trajo los automóviles, trajo el progreso al país. Y no solamente desde Estados Unidos, lo trajo desde todo el mundo. Pues nos queda esta gran tarea de darle un resignificado, de resignificar lo que fue la Revolución Mexicana de la importancia que tuvo en el proceso histórico de esta nación porque desde luego todo lo que es el siglo XX mexicano está condicionado en mayor o menor medida por lo que fue la Revolución Mexicana y entonces nosotros tenemos que tratar de hacer que ese acontecimiento como en realidad tenemos que tratar de hacer con todos los acontecimientos del pasado tratar de hacer un acontecimiento vivo que para ustedes tenga sentido, tenga una significación, tenga un valor en lo que ustedes cotidianamente viven.